Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en otro Vero What's Y en esta ocasión vamos a hablar de la celebración Es uno de los temas favoritos porque es pasarla súper bien Porque nos encargamos de reunir para recordar y festejar algún acontecimiento sumamente importante en nuestras vidas Además, cuando celebramos tratamos de revivir juntos una nueva experiencia muy... Eh, a con, un acontecimiento más bien bastante considerable y bastante... ¡Ay, ah, ya me equivoqué! Repito. Un poco, no mucho. Pero sí güey no mames. Cuando celebramos es para revivir juntos una experiencia, un gran acontecimiento por el cual estamos atravesando ya sea de manera personal o a lo mejor, a lo mejor de manera muy grupal. ¡Darling! Y bueno amigos, ahorita nos invitaron a un restaurante hermoso, nuestros amigos del Gran Recuerdo. Y bueno, para los que no saben qué es este restaurante, el Gran Recuerdo, está ubicado en La Diana. Y es un lugar para eventos sociales, para comer delicioso, para cenar rico, romántico o para celebrar algún evento como 15 años, bodas. Entre otros, ¿verdad? ¿Alguna graduación? Entonces nos hicieron el gran favor nuestros amigos Y nos vamos para allá Para empezar la aventura Y va muy ad hoc Con el tema de la celebración Así que acompáñenme Celebrar es agradecer por la vida misma Es gozar Es, es disfrutar y también Compartir esta historia Que estamos celebrando es fundamental que las personas que estamos celebrando o están celebrando deseen compartir y formar parte de esta celebración. La celebración es una fiesta. Es fundamental que las personas que desean celebrar en esta participación deseen compartir con los demás. ¿Pero qué celebramos? Bueno, celebramos acontecimientos obviamente muy importantes en nuestras vidas, proyectos, logros, de desatinos Y bueno, en otros países un dato muy curioso es que celebran hasta el divorcio Y esto suena extraordinario porque en lugar de tirarnos a la depresión Pues bueno, entonces hay que celebrar un acontecimiento también relevante Porque si ya tomaste la decisión de separarte, pues celebrarlo también Y ¿saben qué? Esto me puso a pensar Que muchas veces nos equivocamos, cometemos errores y en lugar de deprimirnos, en lugar de enojarnos, enfadarnos, pues mejor deberíamos de celebrarlos. ¡Ah, claro! Estos acontecimientos, digo, negativos podrían ser, no sé, a lo mejor reprobé el examen o porque no pude resolver el problema de matemáticas o de álgebra, no lo sé. Eso me refiero, ¿no? Entonces a lo mejor llevo unas calificaciones y la regué con eso, no pasa nada. Tengo la manera de solucionarlo, ¿verdad? Digo, no vayan a decir, ¡ay! Pero Watts nos dijo y rapidísimo eh, Chenchita golpea la boleta y lo vamos a celebrar O voy a saltar un cajero automático y lo voy a celebrar No, no, no, no, mis amores tampoco hay que ser tan drásticos Ya que estamos en toda esta dinámica ¿Se acuerdan que les comentaba que nuestros amigos de gran recuerdo Nos invitaron? Pues denos aquí Así que hay que disfrutar ¿Quieres celebrar algo? Bienvenidos tenemos una vista extraordinaria y te puedes dejar agasajar por ellos y pasártela super mega bien. En muchos casos la celebración nos sirve como liberación de sensaciones y sentimientos que a veces no se pueden entender racionalmente porque es más emocional. La celebración Incluye elementos como la música, baile, decoración, temática, de acuerdo a lo que se está celebrando, festejando, abundante comida y bebida. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo un, una celebración especial por la llegada de un futuro miembro a la familia y nos las vamos a pasar de lo lindo. Y bueno, es importante también conocer qué tipo de celebraciones hay en cada una de las entidades, por ejemplo, aquí en nuestro país. Cuando vamos a un pueblo es extraordinaria la manera de celebrar porque ahí sí, hasta eh, matan a la red para hacer en la mañana el almuerzo, en la tarde la comida, la cena y todavía la fiestas. así que se pone increíble, bueno, entonces siempre encontraremos un motivo del cual podemos celebrar estos grandes acontecimientos, Basta con recordar alguna celebración de nuestra vida para volvernos a emocionar, y bueno, y para eso sabemos que también hay lugares que se... No nada más tienen que ser las celebraciones en casa. También existen lugares que podemos rentar, alquilar y no crean que no los van a presentar o nos los van a prestar. Ve, nada más ya me equivoqué, lo siento. <ríe> ah, ya me equivoqué. Repito. Basta con recordar algunas celebraciones de nuestra vida para volvernos a emocionar. ¿Y saben no necesariamente tenemos que celebrar en nuestra casa, también existen lugares en los cuales nosotros podemos alquilar o rentar para poder hacer de esta celebración una noche o un momento muy mágico. perdón. No crean que nos van a prestar estos lugares por tener una cara bonita o por ser simpáticos, no, tenemos que pagar por estos servicios, porque recordemos que estos servicios incluyen iluminación, sonido... Servicio de meseros, comida, este, bebidas, entre otras cosas. Y para eso también tenemos que ser muy selectivos con los lugares, porque se supone que son celebraciones o fechas sumamente importantes. Y bueno, esto puede ser una gran opción, depende de qué tipo qué tipo de lugares te gustan a ti para celebrar estos momentos importantes o maravillosos de nuestras vidas. Por ejemplo, si vamos a celebrar los 15 años, no sé, de la prima Agustina o la graduación del primo Brian Arturo o los 50 años de la tía Tenchita, en fin, somos muy meticulosos en escoger y seleccionar el lugar donde vamos a celebrar estos grandes festejos. Y bueno, hasta aquí con el video. Y ya sabes, si te gusta este desmadrito, puedes darle like, darle tim-tim a la campanita para que recibas más notificaciones de los videos que estamos subiendo. Recuerda suscribirte y darle por favor me gusta. Y nos vemos en una siguiente emisión. Los dejo y se despide, vero Molina Verdiguel. Nos vemos hasta la próxima. Y yo te mando una pachurrón. 拜拜